Llevo algún tiempo en YouTube recomendándole a todo el mundo que la mejor bicicleta para partir es una bicicleta doble suspensión Para que la experiencia sea más buena onda en el cerro y de preferencia usada Así que lo hice, me compré una bicicleta usada Les presento a la guarra Partamos porque la talla de esta bicicleta no era mi preferencia El sistema de suspensión tampoco, la horquilla es de astómero Mm -mm. Los frenos son discos mecánicos La transmisión es un poco un desastre Y está oxidada entera Claramente la conseguí por un muy buen precio Pagué 120 mil pesos por esta bicicleta Tiene un shock X-Fusion Tiene los cables amarrados con pedazo de cordón Frenos Hayes mecánicos Esto creo que era rojo, está todo esteñido Pero son unas Alex Reims DP20 Disc Doble pared Las bielas son un poco un desastre Porque no tienen una montura estándar la pata de cambio y la postiza está chueca lo, lo, Me fijé cuando venía pedaleando hacia arriba No sé si está chueco la pata de cambio o está chueca o está suelta, no O está chueca la postiza, una de las dos Así que los cambios no funcionan bien Este es el neumático original de esta bicicleta Así que eso es un buen punto a favor No se ha usado mucho El problema es que quedó tirada mucho tiempo Sigamos con los componentes Estos son pedales huelgo, un poco oxidados Un sillín WTB que es un sofá y esta horquilla es una Marzocchi, como el puente se los puede corroborar, de Tómeros, Manillas tectro con un tacto horrible, unos puños, un shifter un poco roto, una tela larguísima a un perno y un manubrio excesivamente angosto. Así que ahí la tienen, es una Iron Horse, modelo Warrior, lo que me da muchas esperanzas. Warrior Trail. Camino para acá, la vine probando un poco y se siente enana pero se siente mucho mejor que la marlin en el cerro, así que vamos a ver de qué está hecha le tengo bastante fe a esta bicicleta a pesar de que me quedamos como monopatín así que el comienzo no va a ser suave, esto va a ser bastante es como que de entrada o un curso te hicieran el examen pero es una guerrera así que no me importa <risa> bueno. Un paseo por el parque esta, blue. Oh, eso estuvo tremendamente bueno, weón Ni se arrugó la güey Es pura felicidad esta, Los 120 mil pesos mejor gastados de mi vida Oh, oh abajo No, no se arruga Aunque suena a óxido Las rocas pero así Como nada Vamos a hacer el test del saltito Esta es la toma de vuelo más insana del mundo Solo para probarla Oh, eso fue un fondo atrás no sé si ese resorte está pensado para mí pero pero está muy blandita man. Oh shit. Oh, no. me falta técnica para el dropper manual esta subida es brutal, esta bicicleta te chupa la sangre subiendo y tengo que mantenerla no tengo los cambios regulados así que tengo que mantener el dedo apretado bueno en el cambio es más blando pero aunque te chupe la sangre, la wea sube. Cáchate. Uh. Muy bien. <ríe> pensé que iba a tocar, pensé que iba a hacer algo raro. Ahí tocó. Es súper maniobrable en la subida. Decís bueno. como, oh, switchback, bloop. Oh, switchback, bloop. Bueno, no es low, long slack ni tiene dropper post pero uh, pero bueno, una bicicleta que pasa por arriba de todo con razón andábamos en bici cuando chico quizás las bicis no eran tan capaces pero bueno, eran un espectáculo uh, de aquí para abajo se te viene duro uh, uh. no tienes permiso para partirte en dos porque te has portado muy bien uh. Es un buen batín pero se enrielan en las curvas, oh, igual me trato de hacer el suavecito. No siempre me sale. Qué con los pies al revés. Oye, bueno, esto va. Uh, me equivoqué de línea, me equivoqué. Qué línea. Esto es no tiene que ver a la Marlin. Esta es una felicidad. Ya, eso es todo sabateado. Pero también pasa por el hecho de que no quiero llantear y no quiero romper la bici. Y no hay ni ganas de pasar cambios en esta. weá. Uh, uh, desequilibrado Uh, desequilibradísimo oh. Ah, nunca había salido tan bien de esa curva Toco, toco, toco Juan, oh, esta bicicleta es para meterse en el deporte, sí o sí Es demasiado capaz Me deja hablar mientras bajo, eso ya es notable <risa> Uy <risa> Contraveral Oh Oh, que suena, se salió la cadena No se alcanzó a salir la cadena, técnicamente <risa> pac, pac. Es demasiado suave güey. Si no vaya a saltar y no vaya a darle como caja Oh, esta bola la tenemos que mejorar ahora Y se la mejoramos para quedar brutal Brutal, brutal, brutal Brutal, brutal, brutal La rueda está igual que antes La delantera no tiene nada, no tiene juego en el basculante Y eso es lo hermoso de que la bicicleta esté bien armada Porque estas cosas de mala calidad se empiezan a mover como si fuesen Como si fuesen, ¿qué güey? Esta Iron Horse resultó ser mucho más capaz de lo que yo había previsto Puede ser que un monopivote no haya sido mi primera preferencia Puede ser que la transmisión esté hecha un desastre Quizás tiene discos mecánicos y una horquilla de elastómero. ¿Abollada en la barra derecha? Ahí, ahí tiene una abollón. ¿no? Una potencia asquerosa, un manubrio muy delgado, un tacto horrible, un sofá de asiento, muchos pernos oxidados. Esta Y17 claramente me queda chica. ¿Me demoraría un rato en parar de contar la cantidad de cosas que no me gustan de esta bicicleta? Pero, pero, es una bicicleta de marca y de una marca que lleva haciendo sistema doble suspensión hace rato ese pivote está montado en rodamiento y está bien construido el marco es bastante lineal pero por lo menos no es regresivo y la construcción de esta cosa aparentemente está construida un poco como un tanque esa es una de las principales ventajas de comprar una bicicleta doble suspensión de marca ahora para que todo esto siga estando dentro de nuestro ajustado presupuesto que estamos trabajando hay que tener... Cacha la cadena. Mira eso va. <risa> Para lograr conseguir una de estas cosas a buen precio necesitas básicamente dos cosas muy importantes. Una es ser muy bosquilla porque esta bicicleta nunca alcanzó a ser publicada. Pregunté, pregunté y seguí preguntando hasta que alguien dijo, ¿sabes que? Tenemos una bicicleta cática en la casa, no la está ocupando a nadie y no sabemos qué hacer con ella, así que haznos una oferta ser busquilla, tip número uno y tip número dos, tener tiempo porque hace poco publiqué en redes sociales que estaba buscando una bicicleta old school esta no es la bicicleta old school, esta es una bicicleta que vengo buscando hace más tiempo todavía creo que llevo más de un año buscando esta cosa y el concepto era buscar una doble suspensión de buena calidad que no se desarmara la tercera andada para que las salidas fueran buena onda no zapatear como loco en el cerro, sobre todo si, si eres una persona que estaba recién partiendo en el deporte porque como les conté hace muchos años creo, para tener la mayor posibilidad de que a la Valentina le gustara este deporte lo que ella hacía era subir en la bicicleta más pesada y dejar que ella siempre baje en la doble suspensión porque todos sabemos que el andar de una doble suspensión en el cerro es mucho más buena onda, es mucho más llevadero y se siente todo mucho más rico que en una rígida eso no le quita el encanto a las rígidas, pero si quieres empezar en el deporte, considero que esta es lejos tu mejor opción. Se busquilla y ten tiempo para comprar, porque estas ofertas no salen de un día para otro, pero una vez que salen, vale la pena con todo, porque ahora esta bicicleta le espero un largo camino. A pesar de que no sea mi talla, a pesar de que me quede nana, vamos a tratar de mejorarla todo lo que podamos. <ríe> Y tengo, tengo grandes planes pensados para esta bicicleta. Así que ahí está, la Iron Horse Warrior, la guerrera usada, una, una en un millón. Estuve buscándola realmente mucho tiempo. Oh, Le había pegado la oh así se marcó. Eso la última vez lo sacamos con alcohol y salió muy fácil. La estuve buscando mucho tiempo, estoy muy feliz de haber conseguido esta bicicleta. Porque creo que para amigos o personas que quieran iniciarse en el deporte, está perfecta. Así que si te gustó el video de la guerrera usada, dale un like. Si tienes algún amigo que esté buscando alguna bicicleta doble suspensión a buen precio, recomiéndale estos tips para que busque la suya. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.